Tontería. Me siento contento con mucha alegría porque me encuentro aquí en el pueblo con la gente mía. Y voy a beber, hoy voy a rumbear. Y voy a beber, y voy a Amanecer. Bonito es beber acompañado de una hembra, complaciéndola ella y ella uno también. Y voy a beber y voy a rumbiar. Aquí voy a gozar hasta el la A Roberto Luis Díaz y a su querida Andy Gómez Dios los bendiga Motivado también y voy a beber y voy a rumbear y voy a beber y voy a rumbear sí señor y voy a rumbear hasta el amanecer bonito es beber acompañado de una hembra complaciéndola ella y ella uno también y voy a beber Aquí voy a gozar hasta el amanecer Y voy a gozar hasta el amanecer, no me emborracharé, yo me sé controlar, aquí amaneceré hasta que ya no más Y voy a bailar hasta el amanecer, hasta el amanecer yo voy a rubiar el preferido Rafael Pérez.